Dios. Muy bien, Alex, nos vamos a casa. Claro, después si no que a ti te lo a casa. si, Ale, si eres en ansiedad tenemos que irnos a casa, ¿eh? La no, hay pica al lado del la Ya os sé. Ya lo Ale, sé. Ale, yo, pues eh, te pues date, date, date, date con la manita. Date con la manita. Y la cámara está y, y, y te la guardo, ¿vale? A ver. Ahora, silencio. Vale. Que vamos a bajar pues podemos subir. Mucho mejor dicho. Mira la vaca como ha ambulado, le ha hecho un montón de fotos Se ha puesto a, Alex, a ver, justo a Les ¿eh? delante de la vaquita Sí, y, y, mí, y me estaba persiguiendo Está, antes a mí Estaba viniendo por mí, la vaca, para... Sí, para ver que ríe no. Por eso te estaba riendo ¿Tú o la vaca estaba riendo? No, tú me has reído, ri... tú te has reído, ¿eh? Ya, no. no. pero a mí me estaba persiguiendo no, antes Y por eso he dicho, y por eso he dicho cuajito a tomar que fuera el otro. Pues, ¿Sí, es dónde coño estamos? Que no me creo el nombre de, de la peña esta. Peñón. Peñón de Gibraltar. Sí, Peñón de Gibraltar. Y esa vaquita. La vaca es es se acaba. Peñaca. Ka... Espero que ya varga. La, la... Hola, Hola, vaquita. Estamos en Peñaca, Varga. Espero que ya no estén la, las capas. en la carreta. Hoy, cielo! Pero. Pásale, asomcila, pues, que está. Es muy posible que esté. No, este. de, a poder... a... ¿No de fotos a las cabras. Eh? A no. Sí. ¡Callaros! Que haces, no. Callaros. Callaros. Bien, pues La próxima es un capón. Vamos a entender de qué es esto. sí, no he sí algo eso? es es que no es pasado toda su vida. Estos chistes son una mm. Estos chistes son una caca. Se mm. va a salvar. Bueno, Silencio. Toma, Zeus, dale esto a tu hermano. Ah, yo también puedo. No estoy pensando. ¿Te vas a callar? No, es de melón. Esto está retado, ya la bajada, eh. La bajada de retado, tío, literalmente. Jodio más subir al castillo del pueblo de, de Vanessa que aquí. Vaya. ¿Te acuerdas que era de tierra sin cortado? Oye, me imaginaba algo de eso. Pero te la está cojonuda. No a fotos a todos, pero... Claro. Si no, te quito la cámara. ¿La anda al botón? No, no. Sí, es que aún no veo nada. Es que mira por el agujero, ¿eh? Sí, sí, pero que hay montañas a mi lado, hay piedras a mi lado y unas hojas no a a mi lado. al otro lado, ¿no? A fotos a todo, a las hojas, a las piedras, a todo. La llevarás cogido al cuello, ¿no? Oh, ¡Hostia, ¿Eh? la frenada es ahí, macho! La frenada ahí? en esta curva. O sea, no es más rota. No, se está dando para, para montañar. y la viejita Hola. Es, cara. O sea, es un macho exacto Se <risa> según la bruja sí. ahora le matado un par de brujas y es una que darle ya la la tenemos no no no no no está comiendo a ella no no Está más bonita. ¿Eh? Está frío. <risa> Mira, esa mansión no abandona. Mira, no puede ir. No es una mansión y no está abandonada. A ver, ¿quién la tiene? Es una casa y vive gente. Si no, no estaría tan bien. Por ahí muere como si me está mal, ¿eh? ¿Eh? Por ahí como también. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo, no? Que el coche va por colorísimo Una vaca Son de Ahí vaca, este por Ahí hay otra En este país son de vacas sí, No nos no falta la leche mm -hmm. Que la leche que hay con jasón viene de esos tante. Por igual, no. No tiene por qué. No sé por qué. Lo no, que me queda con la voy de comprar un queso de aquí. Porque tonta va que no un teclado tiene que comer queso. ¿Sí, ¡Cuidado! ¡Mi, mi eh. cabra. ¡Ay! ¡Dios, déjame la cámara! ¿Cómo? ¡Lo quítate <risa> la de yo! ¿Sí? Se va, mamá, tan Está malita la cabra. Ay, pobreta. Pobreta por qué? Me duele la pierna. Sí son bec. Y la ir a Bibi, la otra bebé tiene mala. Tienes mala. Está peque tras mía. Okay. Te la ¿Eh? Detra, coño. La niña tiene barba ahí. Toma. Al cuello. Al cuello. Sí, al cuello. A mí se lo las cabras. Niño, o niño. Se está pegando que un golpe con un coche. Seguro, además. Pero, joder, ya sabemos dónde estás. Pero, ¿dónde está Pastor? ¿Esto no tiene Pastor? Es que lo esas. ¡Ey, vamos! ¡Vuelve para atrás! ¡Me la llevo a casa! Y con Kira, ¿no? ¡Que sí, que me la llevo a casa! Que no... Así tenemos leche, sin pagar. Mira, El otro, yo... como si fuera tan fácil. Mira, Hay que usar ropa, ropa. Nos la llevamos a casa y, y que sean compañeros de Kira. Mejor a mí, una cabra en casa. ¿Qué que he hecho en este verano y digo que he visto una cabra? Sí. Además tienes pruebas. Tiene sí, la foto, pero podrías decir que es una foto. Pero una no. cabra no. Qué, qué poco el tráfico que hay. Nos llevas todo detrás, no, yo estoy detrás. Es que estabas esperando mientras hacía yo la foto. No, no no, no. joder. que alguna, ¿sabes? Es que ¿qué? faltan, ¿eh? Sí. No a Esta es la que buena vista. ¿Y no ha visto a las mini cabras? No, yo las he visto antes. Con la puta de subir corriendo, sí, no subí sí, corriendo sí, arriba. Es una sí, pasada. Sí, no, ahora la haga chavalote. Y las rodillas te machacan ahí. ¡Tu puta! ¿Qué le llamas? ¿Si es el mini ese? Si querrías hacer una foto, no te daría igual Esos son los que luego atropellan. Una puta payita, también venga payita que... A la izquierda ¿Sí? seguramente habrá... Ahora, fotos, Teos, ahora no? Claro. Muchas Si no, fuera en la marcha y hasta tú dale a la foto. Tú dale pues, al botón, todas las veces que puedas Ya veremos las que salen bien Se sí. sí, lo has oido ¡Ah! ¡Lo has oido! ¡Buah! A mi es una de otra cajón no me la aguanta ¿Todos llevan chicle en la boca? ¿Lleváis todos chicle? No Nada por el oído ¿No? ¿Por qué? Porque no he tirado ¿Quieres? Espera, toma Los oidos, cariño Mi mío no tiene casi ningún este sabor Da igual, cuidado, tienes uno ahí, apoyad la garantía Joder, macho, un paillé a madre que lo pario sí, no, se ven. no se te no y terreno pero es que no lo entiendo coño que descansar te metes aquí a un lado de estos y descansas de puta madre joder no tiene, sí, sí, Ya no, ya no tiene la verdad me da igual aquí ¿Qué? la única que se puede meter 200 chicles en la boca soy yo no, y algo más no cariño, pero si sí, quiero que coja el chicle es por los oídos. Yo quiero prueba de todos los sabores. Sigue bueno. haciendo fotos, Teo. allá ahí arriba ah cabra ya la veo gorda a ver no la de la cogiste porque no llego a ver la no me la saques del coche la cámara ¿Qué? que no la saques por la ventana es una ría, no sonríes, son es una ría Da igual Mira, ahora lo la... hago, ¿vale? ¿Ves ahora que está ahí? irnos para la playa. Nos atrevemos a buscar el parque de... Cal... ese que ponía la flecha para allá en la rotonda. que te he dicho? Si el peñón está allá arriba, porque el parque nos manda para allá. ¿El parque de qué? La reserva natural de... Ah, pues era detrás de Sosandra. Igual en la vale. reserva hasta podéis jugar. Vale, mira.